¡Hola ositos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Bienvenidos a una nueva serie que se llama eh, 100 días sobreviviendo en Minecraft Hardcore ¿Lo haré? ¿Lo conseguiré? Vamos a verlo eh, Para que veáis que no hay ni trampa ni cartón eh, Vamos a crear mundo Vamos a crear nuevo mundo Vamos a... Por favor Paquetes de recursos Aquí ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, no, imagino que ya está activado, ¿no? Ok, ¿cómo, cómo se activa esto? Espera justo. Ah, no, ¿esto era? ¿Cómo se hacía esto? Bueno, intuyo que ya está en hardcore, ¿vale? Entonces, sí, ya está en hardcore Porque en teoría no lo puedo quitar Si no, ya lo hubiera quitado ¿Difícil? Vamos a poner modo difícil. 100 días Sin morir Mordir, mordir, mordir 10 días sin mordir <risa> Vale eh, No puedo pirar no, no puedo pirar, ¿sabes? No puedo quitar el modo hardcore Así que por eso imagino que por eso No me sale el hecho de que lo pueda poner Porque ya está puesto, básicamente Entonces, ¿ves? Ya está puesto Entonces, eh, ajustes mm, Quiero mirar una cosa Vale, mostrar coordenadas. Por favor, importante. Por fa Eso es muy importante. Muy, muy importante. Así que, hecho. ¿Vale? Ya tenemos el mundo. Tiras, ¿ahora qué hay que hacer? Ahora hay que ir a, a por madereta. Es lo típico de Minecraft. Vale, aquí en la libreta tengo anotado lo que vamos a hacer. Ya vino un zombie a molestar. No me molestéis. Ya me has quitado, me estás quitando corazones. ¿Por qué me quitas corazones? Vete a tomar viento ya. Quémate, quémate. Voy a morir así Primera muerte. Perfecto. Es como carne podrida. Ay, señor. Lo tengo en modo difícil. Lo tengo en modo difícil en el modo hardcore. Espectacular. ¿Más difícil? ¿Eh? Chicos. Más difícil, ya no lo puedo poner ¿Vale? Vale, voy a tratar de pillar el máximo de madera posible Porque ya tengo eh, el, el, el, el plano de la casa ¿Vale? Obviamente no vamos a vivir aquí Porque porque este sitio no es muy bonito, que digamos Está muy bien, pero no para quedarnos Entonces hago así, hago así, hago así Pam, pam, pam. Me pillo dos hachas. Me pillo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, palas. pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, Por favor, quita la mesa de Perfecto, no sé cuánto va a durar cada episodio, ¿vale? No sé cuánto va a durar cada capítulo, pero, pero ya sabéis que ahora ya los vídeos son más larguitos, así que obviamente. Ma... ¿Largos? ¿Largos los capítulos van a ser? ¿De cuánto tiempo? Pues no tengo ni idea. ¿Vale? Lo que sí sé es que necesito mucha madera. Y vamos a tratar a ver si podemos conseguir alguna que otro bloque de lana. Para poder dormir, ¿sabes? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Que empezamos bien Empezamos bien ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! Vale, espérate Empezamos bien Empezamos bien ¡Tú, tú, tú, tú, tú. Voy a salir de aquí Porque aquí no nos vamos a quedar a beber, ¿vale? Eso está claro Eso está claro, clarinete eh, vamos a inspeccionar a ver si podemos ir encontrando también alguna que otra oveja ¿Vale? Mientras vamos buscando un sitio acogedor para poder vivir Mientras tanto vamos pillando madera Y a ver si podemos encontrar alguna que otra ovejita Y algún animal para poder comer ¿Vale? Mira aquí empezamos con los pollos Por favor pollito lo no quiero pero es que no tengo comida ¿Sabe usted? No tengo comida hay que alimentarse Vale Madera, madera, madera Esta es oscura Pero me da exactamente igual Porque Primero eh, Toca pillar mucho madera. Ya sabéis lo típico Lo de Minecraft Lo típico de Minecraft Vale, llevo brotes Que sería también interesante Llevar brotes de diferentes tipos de madera Para Por el tema de decoración Y esas cositas, ¿sabes? Por favor Vale y que estos árboles son grandes, ¿eh? Hemos pillado dos un poco más pequeños ¡Vale! Primera Ovejita Que solo me ha dado uno de lana ¡Perfecto! Vale Lobos Necesito otra oveja Necesito otra oveja, por favor No, no tenemos otra oveja, ¿verdad? No me digas que... Se tendría... No, no hay más Tiene pinta de que no va a haber más, ¿eh? Vale tenemos cerdito. A ver, a menos comida tenemos. Comida vamos a tener. Pero claro, no tenemos la suficiente, ¿sabes? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Y encima ya me estoy muriendo de apre. ¡Perfecto! ¡Genial! Bueno, no pasa nada. Ahora... Ahora cocinamos. Ahora se pilla la... La piedra. Ya se está haciendo de noche... Ya se está haciendo de noche En breves se hará de nid Habrán peligros Por la noche Así que hay que esconderse ¿Dónde? Mm, sería recomendable salir corriendo Pero Claro, ¿dónde vamos? Pues no tengo ni idea Lo que voy a tratar Es de buscar otra oveja Antes de que anochezca aunque ya está anocheciendo. Mm, lo tenemos un poco difícil, ¿eh? Es que aquí para vivir no me convence mucho. ¿eh? No somos vosotros, pero... Perfecto, ya me estoy muriendo de hambre. ¡Ay, que me muero de hambre! ¡Socorro! Vale. Comida, comida. Necesitamos comida. Necesitamos comida. Vale. Perfecto. Eh, ta, ta, ta, ta, ta. Oh, zorritos Pero es que Vale, aquella zona me gusta ¿eh? Creo que vamos a ir para allá Me da que vamos a ir para aquella zona Voy a pillar, voy a comer un pollo de estos Perfecto, están envenenados Perfecto Perfectísimo Vale, me voy para allá es que esa zona no me gusta, ¿eh? Para, para vivir. Aquí sí. Esta zona me gusta más. Esta zona es más bonita. Y así por lo menos exploramos un poco a ver alrededor. A ver, no, to no, no tocaría explorar mucho. Porque si no, no la podemos jugar. Pero si sí miran un poco por los alrededores a ver qué hay, ¿no? A ver. Necesitamos. Ahora que caigo. Pillar semillas. ¿Vale? semillas porque claro para comer necesitamos por favor en serio en serio hay muchas cosas eh hay muchos bloques que molestan necesito otra oveja pero no lo hay no hay ovejas por aquí porque no lo sé eh eh eh eh ahí ahí ahí ahí ahí aquí hay aquí hay aquí hay ovejas Bien, que por fin tendremos lana. Por fin. Oh no. Estas estas de color blanca. Bueno, no, gris. Es que claro, es muy pequeña esa, eh. Es igual. Grande. Ahí está. Pensaba que había crecido, me he quedado un poco blanque. Vale, Estoy haciendo parkour. Parkour, parkour, parkour. Parkour. ¡Parkour! Vale. Cerdito, cerdito, cerdito. Eh, lo tenemos un poco difícil. Eh? Se nota que está en modo hardcore. Vamos a pillar un poco de, de piedra, porque necesito cocinar la comida antes de que se haga de noche. Y aparte necesitamos hacer carbón, ¿sabes? Que por cierto he visto carbón por ahí, así que sería bueno que lo pudiéramos eh, picar. Así que, vamos a ver. Eh, ¿Sabes que sería bueno? Pillar en una flor. Vale. Y dirás, ¿para qué? Porque de esa forma... Vale. Puedo hacer la, la, la cama de un solo color. ¿Entiendes? Entonces, por aquí había carbón. Pero primero, yo cogería... Yo pillaría... Las flores, ¿eh? Yo trataría de pillar las flores. Hacer el tinte. Y hacer la cama. ¿Sabes? Da igual el color. Así que la voy a hacer de color amarilla. ¿Vale? Pero claro, estoy tratando de buscar más lana. Pero es que no hay. No hay, no hay, no hay ovejas por aquí. Vale, voy a llevarme esto. Esto tiene más tinte. Esto por lo menos... No puedo hacer una cama... Diferente Vale, a ver Además... Vale, me, me llevo todo esto, me llevo todo esto Me llevo todo esto No tenemos ovejas, chicos No tenemos ovejas Solo tenemos dos bloques de lana Es muy poquito Muy poquito Así que nos tenemos que aguantar Hay dos opciones O nos esperamos... Y tratamos de buscar otra oveja Y hacemos una cama de color amarilla o de otro color O nos esperamos a que sea de noche Y tratamos de pillar alguna que otra araña Y nos hacemos eh, la cama con el hilo O sea, la convertimos en lana, el hilo Y hecho, porque ya se está haciendo de noche Así que, uff, no sé yo ¿eh? qué hacer, se me ha complicado el asunto, se me complicó el asunto más de lo que yo me pensé, vale, a ver, sí, sí, ya te digo, vale, de momento me voy a quedar aquí, no nos la vamos a jugar, vale, no nos la vamos a jugar, porque si no luego ya sabéis lo que pasa, así que, <risa> así que vamos a ir con calma. ¿Vale? Me, Me estoy preparando la serie bien Así que quiero que sea una buena serie Entonces Vamos a hacer el horno Vamos a hacer Pam, pam, pam Pam No, espera Voy a cocinar la comida, ¿vale? Eso es lo primero de todo Eso es lo primero de todo Luego, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más? Voy a quitar esto Voy a hacer palos y vamos a empezar a hacer las herramientas de piedra vale vale mira mira aquí hay más carbón perfecto perfecto perfecto no sé cuánto llevo de capítulo pero bueno espero que, que apagó el horno espero que te esté gustando y estés entretenido por lo menos un ratillo vale por fin tenemos comida vale vale vale me tranquiliza, me tranquiliza saber que tenemos comida. Eh, aquí, en la libreta, tengo anotado lo que vamos a hacer, que sería primero pillar madera, que vamos a pillar más, semillas de trigo, eh, hacer el huerto, la casa, hacer las herramientas, conseguir mucha madera, eso ya lo he dicho, hierro, hojas, eh, las hojas de los árboles, quiero decir, roca y diorita. ¿Para qué? Para posteriormente poder hacer la casa ¿Vale? Que ya tengo un croquis De cómo quiero hacer la casa Así que... Aquí, aquí en plan arquitectura, ¿sabes? <risa> en plan arquitectura Me he hecho aquí un, unos dibujos Que flipa, ¿sabes? Ni un arquitecto lo hubiera hecho mejor que yo, ¿eh? <risa> yo, yo creo que el mejor plano del planeta La verdad Si queréis que os lo enseñe me lo ponéis en los comentarios y en la pestaña de comunidad os enseñaré la, la, la foto de, de, del croquis que he hecho yo de la casa es interesante la verdad está muy bien hecho la verdad las cosas como son las cosas como son a ver estoy picando con el pico de piedra porque por lo menos tratar de gastarlo ¿sabes? vale tenemos 5 de experiencia Vamos a tratar de sobrevivir el máximo de tiempo posible, vale Y días, ¿cómo vas a contar los días? Pues vamos a tratar de... Eh, lo que voy a hacer va a ser anotarlo en un papel, de hecho Vale, espérate, un momento, un momentito Vale eh, aquí tengo... Vale, el lápiz, ¿vale? Entonces voy a poner una rayita Una rayita, ¿vale? Se me ha ido esto Ahí está Vale, he puesto una rayita en un blog de notas A ver cuántas rayitas podemos conseguir eh, Cuando estemos en la casa He pensado que... Podemos ir poniendo bloques. En plan, cuando pasa un día, ir poniendo un bloque, ¿sabes? Para ir contando los días. Yo, yo me entiendo, ¿vale? Yo ya me entiendo. Ya sé que ahora mismo dirás, ¿qué estás diciendo? No me estoy enterando de nada, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vale, entonces me llevo esto. Voy a hacer otro pico. Me voy a hacer... Todas las antorchas posibles Voy a poner esto aquí Voy a cocinar la comida ¿Vale? Vamos a empezar a tener esto ordenado Por favor, a poder ser Vamos a poner aquí las herramientas De madera Y voy a tratar de conseguir mucha roca Madera ¿Vale? Diorita e... Pero sobre todo roca Sobre todo roca y madera ¿Para qué? Para la casa No voy a necesitar mucha, pero Si queremos hacer una buena casa Tenemos que tener Los materiales Los recursos necesarios ¿eh? A ver cuánto llevamos 15 minutos Bueno, bueno, bueno Bueno, del para bueno Ni tan mal ¿eh? ¿Por qué no te doy la cama? Porque no tengo... No tengo el, la, la lana suficiente Tengo dos bloques de lana solo Si tuviera más Pues estaría guay, ¿sabes? Pero pero solo tenemos eso Así que nos tenemos que aguantar Entonces eh, ta, ta, ta, ta, ta. Vale, tengo 48 de piedra ¿Vale? 48 de piedra Me llevo esto Cocino esto, vale, aguanta, aguanta El hacha aguanta de, de carbón <risa> El hacha parece ser que aguanta Las herramientas de madera también sirven de, de combustible Está bastante bien eso, las cosas como son Vale, eh, al estar en modo hardcore super extremo difícil eh, Necesitamos comida Como estás viendo baja muy rápido Así que hay que tener cuidado de, de no morir de apre, ¿vale? Así que, hay que ir con calma. He subido el, el volumen del, del sonido. Porque me encanta, me encanta escuchar el sonido del Minecraft. ¿A quién no, verdad? ¿A quién no? A lo mejor está un poco alto, pero a mí me gusta. A ver, yo lo estoy escuchando bien. Pero vosotros... Quizás lo escuchéis un poco más alto que yo Quizás Vale, entonces eh... Vale, tenemos el pollo Vamos a hacer pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Vamos a poner esto aquí mm... Vale, tenemos esto de madera Ay, De roca, perdón Vale Es de noche, ¿eh? Todavía Todavía es de nit. Nos tenemos que aguantar. Mm, necesitaría un poco más de piedra, ¿eh? Un poco más. Así que necesitamos vaciar esto un poco, ¿eh? Y dirás, ¿por qué no te quedas aquí? Porque es que no me convence mucho, ¿sabes? Me gustaría un sitio más bonito. A ver, que es muy bonito donde estamos, pero no me acaba de convencer del todo vale Así que nos vamos a desplazar En cuanto se haga de día Vamos a hacernos la casa Vamos a... Perfecto, se me ha acabado el pico La pasada, por eso mismo me he hecho otro Porque sabía yo que se me iba a terminar Vale, no sé cuántos stacks de piedra voy a necesitar Lo que sí voy a hacer va a ser pillar tres Yo creo que tres stacks es bastante suficiente Vale, 17 Aún queda, aún queda. Aún queda. Además, hasta que se haga de día, tenemos tiempo, ¿eh? Bastante, bastante tiempo. A ver. Déjame observar cómo va. Por favor. Uy, me da un poco de miedo, ¿eh? Da un poco de, de miedito asomarse por ahí. Y menos sin armadura. Ese nada. Por eso mismo, quiero primero tratar de conseguir el máximo de recursos para luego poder empezar a luchar con los mobs vale porque si vamos a lo loco ya sabéis cómo acaba eh, eh, la historia no pues, pues que viene un creeper viene un zombie o un esqueleto y catapum y adiós adiós muy buenas sabes y no queremos eso vale tenemos 60, vale, 61, 2, 3 y 4 Vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Perfectísimo, 64, ok Entonces eh... ta, ta, ta, ta, ta. Vale, ya es de día Me llevo el horno Me llevo a la mesa del crafteo Y nos vamos de aquí Nos piramos vale nos piramos de aquí bueno lo que hay ahí una bruja lo que faltaba vale nos vamos nos vamos nos vamos porque si nos ponemos ahí ya sabéis lo que va a pasar ya sabéis lo que va a pasar y no queremos que pase nada vale eh, qué más necesito necesito más madera ¿eh? porque con esta no tengo ni para el suelo no tengo ni para el suelo a ver, he pensado, las, la, las escaleras y el suelo de madera La estructura eh, de diorita La casa de piedra, de roca Y el techo, eh, pues el techo no lo he pensado la verdad Las cosas como son No te voy a engañar El techo es algo que no he pensado en cómo hacerlo a ver si podemos conseguir lana. Porque ya sabéis qué ocurre si es la tercera noche, ¿verdad? Va, se podría decir que hemos sobrevivido el primer día, ¿eh? ¡Primer día! ¡Guay guay! Entonces mmm... Nos vamos a ir Vale, me llevo la caña de azúcar No sé, para allá Yo me iría para allá yo me iría para allí Sí, de hecho voy a ir para allá Porque esta zona no me convence mucho, ¿eh? Además, mira, aquí tenemos una montaña Mira, me puedo hacer la casa ahí arriba, fíjate Me la puedo hacer ahí arriba, ¿eh? ¿Qué decís? Me podría hacer la casa ahí, ¿eh? Estaría guay Estaría bastante, bastante guay Mira, aquí tenemos ovejas además Vale, perfecto Perfecto Va Vale Dame esto, por favor. Mm, vale, creo que me voy a hacer la casa ahí arriba, ¿eh? Vale, vale, me la voy a hacer ahí arriba, chicos. Entonces, necesito colocar, pues, unos pocos bloques. Porque si no, ¿cómo subimos? A ver. Pam, pam, pam. Perfecto. Pam. Por favor. Ahí está, ahí está, vamos, vamos, que ya tenemos sitio para la casa Vale, perfecto, entonces aquí arriba, buah, eh, eh, eh, eh, eh, eh, -e! yo la voy a hacer ahí Lo siento mucho, pero es que, ahí, ahí, ahí, ahí, ese sitio, ahí, ahí, ahí, es perfecto, chaval Ahí es perfecto, buah espectacular, ya me estoy viendo yo ahí la casa, bueno, bueno, bueno, bueno brutal, brutal, uy, uy casi me caigo, casi me caigo, vale bueno, bueno, tenemos cueva tenemos animales, vale, perfecto pues me la voy a hacer aquí mismo aquí justo aquí, entonces eh, según mis planos vamos a a mirar, aquí vamos a checar esto vamos a chequear Aquí Entonces, sería Madera, ¿vale? Necesitamos Esto, ¿vale? Y sería Vamos a hacerla mirando para allá Sería Pam Pam pam. Hola, vaquita ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sería Cinco Vaca, por favor, no quiero golpearte Uno, dos, tres 4, 5, pam, pam, pam. ¿Vale? Esta sería la escalera. Entonces, 1, 2, 3. 1, 2, 1. ¿Vale? Y lo mismo. Sería aquí. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. Vamos a empezar ya con la construcción de la casa en condiciones para no tener una chapuza. Pam, pam, pam. Pum, ¡Pam, pam, pum, pam, pam, pam! ¡Ah, ¡Ahí pam estamos! Esto es una casa, chicos. Bueno, dirás, si no hay nada, lo sé, pero estamos empezando. Estamos empezando. A ver, escaleras. ¿Vale? Ahora tocaría poner las escaleras. Dirás, ¿dónde? Pues aquí, donde va a ir. Pum, pum, ¡Pam, pum, pam, pum, pam, pum, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pam, pam, pam Vale, y aquí Va mmm, 16 de madera Vale, por lo tanto eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Esto va así Así Y esto va Para allá, sería 1, 2 3 No, espérate 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿vale? Esto sería la largura de la casa Está flipando ahora mismo, ¿eh? Está flipando ahora mismo, ¿a que sí? Pues espérate que aún no he terminado Porque falta... La casa de en, en sí, ¿sabes? Entonces sería... De ancho... No lo tengo puesto... Pero... Me lo invento... Pero más o menos lo he pensado... Serían 19... Porque la puerta estaría aquí en medio... Sería... 3... 19 serían... Dividido en 18... Estoy pensando... Claro, serían... 17... 17 Espérate, 19 para... No, espérate, me estoy liando A ver, sería 1, eh, 2, espérate Voy a hacer aquí un mini croquis ¿Por qué me he liado? Espérate, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19 Vale Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Serían ahí, ¿no? Estoy calculando, ¿eh? Uy, qué susto me ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en el 9, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el 9, vale. Entonces serían 8 para los lados, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Y luego.. Para allá, es que este cálculo no lo había pensado yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vale, y ahora todo esto Sería la casa pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam Eh, vale, entonces esto se quita Se pone aquí Perfecto, vale, vale, vale, vale ya va cogiendo forma. Ya va cogiendo forma. Esta zona sí que es bonita. ¿Dónde estamos ahora? Pam, pam. Perfecto. Entonces. Aquí. La, la, la casa. Empezaría en... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. En... Vale, la piedra sería... Vale, son 16. 15, 14, 13. Vale. 16. 15, 14, 13. Aquí. 3, ¿no? Sí, 3. Tres. Aquí, 3. Tres. Eh, eh, eh. Vale, aquí. Sí, aquí. Vale. Aquí es donde sería la casa. La entrada de la casa. Y... Por los laterales Tres cuartos de lo mismo, que no lo he pensado ¿Vale? Sería Uno, o sea, no Trace, tres, cuatro Cinco Seis Siete Siete Siete, ¿no? Siete Ocho No, sí, está bien, está bien puesto Está bien puesto. Seguía... Uy, me he equivocado. Me he equivocado... Vale, 8. Y luego de aquí voy a hacer menos 3. Y luego... Eh, aquí. Luego voy a hacer aquí. Entonces, este bloque... Este bloque no. Este bloque está mal. A ver. Eh, voy a hacer la cama, por favor Necesitamos Necesitamos eh... Ta ta ta ta ta Pam, pam, pam, pam Pam Y Por fin Vale Segundo día superado Así que Rayita Rayita en el bloc de notas ¿Vale? Entonces, vamos a poner aquí guardar. Tener un punto de guardado. Entonces, eh, sería uno. Vale, espérate. Bueno, este cálculo no lo he pensado. Yo he pensado el ancho y el largo, pero no el, el, la construcción en sí, ¿sabes? He hecho unos planos un poco reguleros, pero bueno. Eh, entonces aquí sería: 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Eh, entonces aquí puede volver por aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puedo volver por aquí. Entonces, espérate. Pam, pam, pam, así. Perfecto, perfecto. a la toma abierto. Ahí está. Me voy a morir. Así. A ver. Come, come. Alimentate. Alimentate. Que se te está liando. Eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Necesito ir a por A por madera Entonces voy a hacer que crezca Este y este Vale Y, y voy a hacer este ¿vale? ¡Madre, mía! Madre mía Madre mía, de momento estamos sobreviviendo ¿eh? Vamos a tratar de hacer la casa Vale Hay de tener, espérate, el cultivo Los huertos que no tengo el huerto Espérate. Las semillas No he pillado las semillas, ¿sabes? Mira que lo he puesto en la, en la libreta, pillar semillas De trigo, pues nada ni semillas He pillado Vale, tenemos una Dos Tenemos dos Oh, espectacular Tres Yo creo que con tres es suficiente, ¿no? Cuatro Me voy a pillar unas cuantas Cinco Vamos, vamos, 6 Necesito más 7, 8 Vamos, vamos Pilla más, pilla más ya sí, que hay un montón de hierbajos Vale, 9, 10 Vale, yo creo que con 10 es suficiente Creo que con 10 Estaría bastante bien, vale Además, mira, tenemos animales cerca, eh Tenemos ventaja Ventaja de que hay animales Lo que no hay es agua casi Bueno, está, está allí el agua, pero... Bueno, no pasa nada eh... A ver Espérate, la madera Madera, madera, madera Maderita Maderita Pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam, pam Pam, pam, pam, pam Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos lo tenemos, chicos. Va a quedar guay, ¿eh? Ya verás. Entonces, aquí abajo, esto va a estar relleno de diorita. ¿Vale? Va a estar relleno de diorita. Entonces, necesito lo siguiente. Eh... Pa, pa, pa, pa, pa, que esto. Claro, espérate un Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer. Como otra cada es vez que quiero que aquí Haya como una especie de Creo, Quiero que aquí Estén los cultivos, ¿sabes? Entonces sería dos eh, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tres Dos Aquí sería Uno Vale Vale, voy pues por aquí por aquí, por aquí, por aquí. Y lo junto. Con aquel, ¿no? Vale, que me faltaría aquí otro bloque. Vale. Perfecto, perfecto. Uf, lo tenemos, lo tenemos. Tenemos casa. Tenemos casa. Digamos que tenemos casa. No al 100%, pero ya tenemos... Una vivienda. Está en construcción. Pero bueno, poco a poco. Pam, pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam. Faltan las ventanas, ¿eh? Pero para ello. Tenemos que ir a por arena. ¿Sabes? Pam, pam, pam, pam. La iba a hacer de. de piedra, ¿sabes? O sea, la roca. Pero quemada. Pero así está bien. Así combinado con la madera, la roca, queda bonito A ver, pam, pam, pam Falta rellenar, ¿eh? Todavía Falta rellenar, falta poner eh, la cama y todo eso Entonces, eh, esto aquí, esto va No, perfecto, ahí no va Ahí no va eso, precisamente Precisamente ahí eso no va. Entonces, el techo. Vamos, que ya vamos a por el techo. Ya vamos a por el techo. Esto ya es profesionalidad. ¿Eh? Mira, mira, mira, mira. Construcción, construcción. Creo que esta va a ser la mejor casa que voy a hacer, ¿eh? Hasta el momento, yo diría... Que esta va a ser la mejor casa. No sé, déjamelo en los comentarios. No sé tú qué opinas. Pero yo diría que sí, ¿eh? A ver. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Necesitamos más madera para rellenar el suelo porque si no nos vamos a caer y no queremos eso. Entonces, necesitamos antorchear. Eso es lo importante. Antorchear. Antorchear. Antorchear. Y antorchear. ¿Vale? Eh, Los árboles han crecido. No, no han crecido. No han crecido. Perfecto. Perfectísimo. Maravilloso. Espectacular. ¿Aquí? Vale, no, aquí nada. Aquí solo el brote este. Vale. Uno. Dos. Por favor. Dime que hay más. Mira, es que te has ido muy lejos. Lo sé. Soy consciente de eso. Soy consciente de eso. Eh, ahí hay un árbol perdido. Vale, por allí hay, hay madera. Vamos a por ella. Vamos a por ella ya. Vaya por ella. ¡Vamos! Y de paso voy a ir a pillar la parte de comida. Aparte de comida, voy a pillar un poco de arena. ¿Vale? Arenita para el tema de los cristales. Para el tema de las ventanas de la casa Porque una casa sin ventanas No es que tenga mucho sentido, la verdad Mira, mira, mira Ya va cogiendo forma, ya va cogiendo forma Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver va, Vale Esto tiene pinta de cueva Así que en un futuro Podremos inspeccionarla, pero Repito, en un futuro por el momento no nos vamos a enfrentar a ningún bicho. Esta serie me la voy a preparar bien. Porque si no... Vale, vale, aquí tenemos... Vale, perfecto. Me gusta la zona en la que estamos. ¿eh? Aparte de que está todo despejadito. Y no, no... nadie nos molestará. Eh, cuando a los mobs que aparezcan por la noche. Ya, ¿Por qué no utilizas otro material para subir? Porque mira... Es lo que hay. Es lo que hay. Pilla la maderita, por favor. Pilla la maderita. Pilla la maderita. A tuturu, tuturu, tutu. ver. ¿Vale? Ahí está. Bueno. Pedazo de árbol, chaval. Pedazo de árbol. Flipas, ¿sabes? Flipas. Mira todo lo que tenía escondido. Bueno, bueno, bueno. Y no lo parecía, ¿eh? Y no lo parecía. Mira todo esto. Mira. Bueno, que hay más. Espérate que hay más. No hay más, ¿no? Por aquí. Ah, por si acaso <ríe> Por si acaso La de madera que tenía escondido el árbol Has flipado, eh Yo también, las cosas como son He flipado con la madera que tenía escondida el árbol Vaya, vaya Vaya, vaya Vale, a ver Esto eh, aquí, esto aquí, esto aquí, pam, pam, pam eh, Vale, lo convierto en tablones Vamos a Ahí está Tablones, yo creo con esta madera, aunque necesitaría, yo creo, otro árbol, ¿eh? Así que vamos a por otro árbol. A ver, la ventaja es que se Respawnean de nuevo los animales, ¿eh? Así que. En parte, tenemos suerte de eso. Tenemos suerte. Ya se está haciendo de noche. Se está haciendo de noche. Ay, Dios mío. Ay, qué, Dios mío, qué miedo. Ay, Dios mío, qué miedo. Vamos, necesitamos comida, necesitamos comida Y mi casa, y mi casa Ahí está, ahí está ¿Llegaremos vivos o no? Lo descubriremos en unos instantes Yo creo que sí, yo creo que sí Mira qué bonita queda, qué bonita Por favor, por favor Mientras tanto Vamos a ir pillando Comida, no me digas que no me llega eh, Fuera, porque ya tenemos Cama Así que tampoco es que me interese mucho la lana, ¿vale? Entonces, vamos a ir esperando también a que crezcan este tipo de árbol. Por favor, mientras tanto vamos a ir plantando algún que otro más. ¡Pam! Vale, bueno, a casa, a casa, a casa. ¡A casa, métete en casa, métete en casa! ¡Métete en casa! Uy, uy, uy. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. ¡Perfectísimo! Vale, vamos a cocinar la comida. Eh, ta ta ta, ahí está, perfecto, lo tenemos, ¿eh? ¿Qué te está pareciendo el episodio? Déjamelo en los comentarios. Ya tenemos un esqueleto, un poco toca pelotilla, ¿sabes? Está abajo, me está esperando. Pues no pienso bajar, esqueleto. No pienso bajar hasta que no construya. Hasta que no construya, no, hasta que no consiga la diorita No tengo que poder Que... Que, que tener que bajar Vale, ahí está Pam, pam, pam Pam, pam, pam Aunque voy a tener que bajar Para... Para iluminar eso, eh Porque si no se me va a llenar de... De mobs Y entonces sí que se me va a complicar, eh Ahí está Ahí está Vale, vale, vale. Casita. Casi terminada. Pero por lo menos... Y dale con el esqueleto. Qué pesado eres, qué pesado. Ahora bajo a por tiro. No no, no te preocupes. Tú quieres que baje. Yo bajo. Tú quieres que baje, ¿verdad? Pues yo bajo. Bueno, lo no calla aquí, chaval. Explota, explota. Explota, explota, que explota. ¡Uh! Explota, explota mi corazón. Dios. Eh, ¿sabéis la probabilidad que hay que pase esto que acaba de pasar ahora mismo? <risa> ¿vosotros sabéis la probabilidad que hay? pues... mira, hemos tenido suerte y lo hemos conseguido es increíble es increíble pam pam pam pam pam pam, pam. es difícil, ¿eh? es muy difícil que pase lo que me acaba de pasar ahora mismo. Es espectacular. Vale. Pues ya podríamos decir que tenemos casa. ¿eh? Se podría decir... Se podría decir que tenemos casa por fin. Vale, entonces... ¿Cómo nos vamos a organizar? Eh, aquí van a ir los cofres. ¿Vale? Eh, aquí... Vamos a poner la, las cosas de trabajo Entonces eh, Necesitamos Y el horno Ah, perfecto Me lo había dejado aquí Genial Voy a poner eh, ahumador Vale, vamos a empezar a poner aquí ya Las cosas interesantes Ahumador Vale eh, Ta ta ta ta ta, esto aquí, esto aquí, para que se vaya cocinando rápido, vamos a empezar a hacer lo que sería, ¿cómo se llama? Los cofres, ¿vale? Los cofres, entonces voy a utilizar esta madera, pam pam pam pam pa pa pa pa pa pam pam pam pam pam Vale, y vamos a empezar ya a ponerlos. Pam pam, pam pam, pam pam, pam Y así ya tenemos la sala de cofres hecha, ¿vale? Vale, perfecto. Faltan dos cofres más. Vale, aquí va a ir la roca. Aquí va la madera. Vale, así que va, aquí van los tablones de madera. Aquí va, no, aquí van los troncos de no, perdón. Me he liado va la arena, aquí van bloques varios, vale, aquí van eh, hierbajos, esto, esto, esto, eh, luego mmm, tengo que ir a, a, a recoger más madera, me he quedado sin, me he quedado sin, sí. me sí. menos mal, menos mal que tengo los brotes, porque si no Si no tuviera los brotes de madera Ahí, los brotes de madera, no, los brotes de los árboles este sí que lo tendríamos un poco Un poco chungo, eh Porque aquí no hay ni un solo árbol Exceptuando los que hemos plantado Y los que hemos quitado <risa> Quitando de lado esos Vale, ahí está Aquí va de llorita, eh Recuerdo que eso irá relleno de ahorita. Y a ver también si tenemos suerte y nos cae un poco de manzanas Por el tema de las manzanas doradas Que nos van a venir bien Vale He anotado esta noche, chicos Yo diría que no, ¿verdad? Vale, no, falta este día Este es el tercer día vale, Este es el tercer día ¿Vale? Dejadmelo en los comentarios si estoy contando bien o no, ¿vale? Pero este que estamos ahora es el tercero. ¿Vale? Así que por ahora digamos que vamos bien. Vale, perfecto. Por ahora por lo menos puedo ir consiguiendo comida. Y por suerte se van respawneando los animales. Vale, vamos consiguiendo niveles. vamos con... No me digas que soy más buena jugando en modo más difícil... Que, que, que en modo... Es que de verdad. Es que de verdad. Bueno, también porque lo estoy haciendo mejor que antes, ¿eh? No me estoy enfrentando a a ningún mon. Bueno, me he enfrentado a, al esqueleto y eso. pero. Pero que esta vez lo estoy haciendo bien, ¿sabes? No me digas que, que, que de repente soy buena jugando a Minecraft. No me digas... No me digas que... ¿Te imaginas que me paso el Minecraft? ¿Te lo imaginas? Ya sería espectacular, pero eso, eso sí que lo vamos a dejar para más adelante. Por ahora, toca eh, sobrevivir, tener una buena casa, tener un buen lugar y enfrentarnos a llamas invisibles. Eso lo primero... ¡Tú, estafador! Por ahora no me interesan sus ofertas. Así que por ahora. Bueno, ni ahora ni nunca, ¿sabes? No se interesan sus ofertas porque es un estafador ese hombre. Pero bueno, nos cae bien igualmente. Siempre viene con llamas invisibles que les protegen. Siempre viene con llamas invisibles. Que ya me das tú ¿Por qué ahora son invisibles. Si antes se veían. Déjame en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Por qué la llama de repente ahora... Se ha vuelto invisible. No tengo ni idea. Bien, bien. Se van generando, se van generando animales. Ah, me gusta. Ah. Vale, cuero, por favor, para el tema de... De los encantamientos. <risa> para el tema de los encantamientos. Dios, se me están generando aquí animales. Pero que flipas, ¿eh? Bastante, bastantes. Mejor, mejor. Mejor. Ay, Dios mío, que me he quedado sin espada. Ya está. Ya está, ya está, ya está vale eh... ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Vale, entonces sería esto aquí esto aquí voy a poner dónde está aquí pam pam eh... no me digas he hecho tropecientas escaleras yo para qué quiero tantas y encima está lloviendo y no tengo techo perfecto genial ¿No? Genial Vale Lo que quiero mirar es una cosa mariposa Regeneración, vale Está desactivada, ok Perfecto Porque si morimos Claro, por lo menos. Está desactivada, está desactivada Es decir, que si morimos Perdemos todo, ¿vale? Todo, todo Todo, todito, todo Vale, la cama la voy a poner ahí, ¿vale? Aquí es donde vamos a Mimi. Entonces, me llevo el cofre. Eh... Claro, es que sería bueno que fuéramos a, a la mina para poder pillar hierro, pero no vamos a ir tan deprisa, ¿vale? Hay que ir con calma, que luego... Que luego pasa lo que pasa. queremos no venga un creeper. Es lo único que falta. Es lo único, es lo único que queda, ¿sabes? Que venga un creeper y, y explote. Pero de momento no, no ha ocurrido eso. De momento estamos bien. Estamos a salvo. Tenemos comida. Tenemos casa. No está terminada. Pero estamos en proceso. Así que por ahora se puede decir que vamos bien. Eh, no me acordaba que tenía aquí polvo de hueso Así que lo voy a hacer Para poder hacer crecer ¡Vale! ¡Perfecto! Porque así es que necesito la madera Para terminar la casa Necesitamos la maderita, por favor Ahí está ¡Uy! Casi me caigo, pensaba que había un hueco Vale ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta! Estoy aprovechando bien Las Bueno, perfecto Perfecto, perfecto. No seré yo una crack. No seré yo una profesional ya en el juego. Sería espectacular. Bueno, bueno, bueno, bueno del para bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno chicos. Bueno chicos. Pedazo. Bueno, estoy mejorando a niveles insospechados. Nuevos no muertos. Increíble. Tengo ocho niveles. <risa> pss, pss. Facilito, facilito, facilito, easy peasy, demasiado fácil, demasiado fácil. Y eso que es tan hardcore, no puedo En serio, hay monstruos. Perfecto, no puedo dormir. Pero si muevo la cama de sitio, sí que puedo dormir. <risa> A qué solo no lo sabías, monstruo. A qué eso tú. ¡Oh, Dios, qué susto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Bueno. Digamos que, que, que, que, que ha sido una pesadilla, ¿vale? Lo que ha ocurrido ahora mismo. Ay, señor, ¿qué se le va a hacer, no? Son cosas que pasan. Bueno, cosas del Minecraft. Ahí está, antorcha. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué se le va a hacer? Vale, quito eso. Vale, perfecto. Necesito, por cierto. Espérate. Me estoy liando. Tengo que hacer los tablones. Vale, tablones. De madera para poder poner aquí. A ah, no, no, no, tomar viento. ¿Nueve niveles? Bueno, bueno, bueno, bueno. Pss, pss, pss. Fácil, fácil. Pss. Facilísimo. Demasiado, <risa> demasiado fácil. Demasiado fácil. Ay, señor. ¿Cuánto llevo de vídeo? No tengo ni la más remota idea. Las cosas como son. ¿Cuánto llevo? Casi una hora Bueno, bueno, bueno, bueno Vamos a estar un poco más, va Un poquito más, un poquito más Un poco más, un poco más Por lo menos poder terminar la casa ¿Sabes? Por lo menos terminar Yo ya he dicho que Ahora trato de hacer vídeos más largos Entonces Más visualizaciones Más vista. Más, más, más todo Más todo A ver, aquí Pam, pam, pam, pam Además veo que os gustan también los vídeos largos, así que... Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam... Y a mí por lo menos me, me beneficia también, ¿sabes? Que sean vídeos largos. Me beneficia bastante. Sobre todo si los veis enteros. ¿Dónde eh... está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, aquí. Que por cierto, para el tema de eh, la monetización, ¿vale? vale Aparte de llegar a las 4.000 reproducciones eh, A ver si lo conseguimos Faltaría también el tema de conseguir eh, 4.000 suscriptores Eso ya es más complicado Pero si entre todos me ayudáis lo podemos conseguir A ver, pam, pam, pam, pam No, esto no Eso no Aquí va, vale, aquí van las semillas, vale, ahí van semillas, luego madera, madera, necesito madera para poder hacer más cofres, ¿sabes? Madera para hacer más cofres, porque ya me he gastado toda la madera que necesitaba, vale. Entonces esto va aquí, mierda, vale, el disco ha sido épico. Lo del disco ha sido el piquísimo. Vale, entonces aquí, comida. ¡Pam, pam! Eh, ¡Pam! Aquí va a ir la comida, ¿vale? Entonces, chuleta de cerdo. Eh, el cordero, vale, esto va a ir aquí. Eh, la manzana. La manzana. Esto va aquí. Va aquí. No sé cómo. Cuatro. Bueno, aquí mismo. Eh, la, la comida, la comida. Hay que cocinarla. Hay que cocinar esto. Pam, pam, pam. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Mejor de lo que yo esperaba, la verdad. Las cosas como son. Vale, entonces aquí, en este cofre de aquí, van objetos varios, ¿vale? Ahí van a ir los objetos varios. Eh, necesito más madera. Para poder hacer otro cofre. Y entonces aquí ya puedo poner el resto de cosas. Puedo meter ya todo. ¿Sabes? Todo, todito, todo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Perfecto. Entonces. Eh... Necesito esto. Necesito... Mmm... Vale, me voy a llevar el hacha. Entonces, eso no hace falta. Me llevo esto, esto... ¿Por qué no va aquí? Me llevo esto, que no va aquí. Me llevo... Vale, esto. Esto, esto, esto, esto. Vale, las cosas de madera... Van a ir aquí. ¿Vale? Las cositas de madera... Aquí. Bueno, esto no, porque lo necesito, ¿sabes? Entonces... Vamos a empezar a organizarnos, porque esto es un poco caótico, ¿eh? Pero por lo menos ya tenemos hogar, dulce hogar. Ahora toca cocinar la comida, ¿vale? No, aquí no va. Esto va aquí, ¿vale? Aquí. Pollo, luego la ternera va. Eh, creo que esto es esto de aquí, ¿no? Filete cocinado, creo que es esto. Me parece, no lo sé. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Me falta la roca, ¿eh? Me falta la roca, vale. Voy a tratar de pillar roca para poder por lo menos terminar la casa. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Te pasé rápido, demasiado rápido estoy yendo. Hay un creeper ahí abajo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, ojito con el creeper. Que por cierto necesito diorita, ¿vale? Así que si podemos conseguir de ahorita en un futuro Tampoco es algo que me corra mucha prisa Vale, ahí hay hierro, ¿eh? Lo acabo de ver Acabo de ver el hierro Cosa que necesito Necesito hierro, ¿eh? No mucho Pero sí un poco, ¿eh? Por lo menos para poder cubrirme con el escudo Dios, la de hierro que hay aquí, chaval Vale, voy a poner la antorcha aquí Vale, vale, vale, pues voy a pillar el hierro, eh Lo voy a pillar Así que Tengamos suerte De que no venga ese creeper Explote, eh Vale, vale, vale, vale Bueno, con esto me puedo hacer, mira Puedo hacer las tijeras El cubo de agua Eh... O eso O me hago la armadura Me empieza a hacer la armadura Porque aquí Tú sabes la de hierro que hay aquí Pero cuánto hierro aquí Dios mío, la de hierro que hay Vale Demasiado, eh Demasiado hierro Vale, y nos vamos Cojo el hierro Y me piro, vampiro No vamos de aquí Eso sí, pido un poco de, de piedra De roca Para poder terminar con la casa Quiero terminar con la... Pensaba que era un creeper. Me he cagado Me he cagado, te juro que pensaba que era un creeper Uff, uy, uy, uy Es que los creepers... Es que los creepers son más traviesos Son más traviesos Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Sube, sube, sube Perfecto, perfecto Perfectísimo Lo estamos haciendo súper bien Súper, súper bien. Súper, súper bien. Voy a pillar la madera. Ya sé que tengo la hacha de, de madera. ¿Vale? Pero es igual. Por lo menos me sirve. Por lo menos me sirve. Vale, entonces. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. De para bueno. Entonces, voy a hacer. Necesito. Eh, hacer un horno. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. ¿Por qué? Porque este horno no cocina materiales. Eh, ¿Cómo se hacía el de... ¿Cómo se hacía el de, el de hierro? En plan, el, el que cocina... El que puedes cocinar con, con minerales. Creo que, sé, que era con piedra cocinada. Espérate, voy a poner esto. Que sirve también de combustible. Era, era, era, era, era... Este. Vale, 1, 2, 3, 4, 5. La piedra. Vale, pero claro, para eso... Necesito pillar más piedra, eh. Pero mucha más. Porque la que he pillado... Es solo para poder terminar, aunque sea el techo de la casa ¿Sabes? Porque es lo único que, que falta Pam, pam, pam, pam, pam, pam Y aún así necesito más, ¿eh? Aún así necesito pillar un poco más ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, que llega! ¡Uy, que llega! Por cuatro bloques Me quedan, ah, por poquitos bloques, ¿eh? Espectacular eso Vale me voy a hacer... No tengo madera, ¿no? Espérate. Claro, me ha me he acabado todo... Me ha acabado todo el carbón. Vale, espérate, voy a hacerme un escudo, ¿eh? Eso sí que me lo voy a hacer. Me voy a hacer un escudo porque eso sí que lo voy a necesitar. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Eso sí que es importante. Eso sí, es importantísimo El escudo Entonces, esto aquí Luego La de diorita El mineral Vale Y lo metemos en la camita a dormir Voy a ir a por la piedra que falta Para poder terminar la casa Que falta muy poco Vale Vale, voy a hacer el cubo. Necesito el cubo de agua. Vale. Entonces. Por lo que queda aquí de hierro. Yo quemaría... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Que solo es que necesito para el... Para el horno ese. Entonces. Luego necesito piedra. Vale. Entonces... Mmm, dime que tengo... Claro, no tengo... Vale, tengo un pico de piedra. De madera. Tengo un pico de madera. Genial. Vale, pues vamos a... A por el agua, eso sí, el agua, el agua. El agua es importante. Me voy a hacer aquí... Sí, aquí. Me voy a hacer el agua infinita. Antes de que... Antes de que se me olvide. Vale. Eh, porque, claro, a ver, tenemos agua, ¿sabes? Por aquí, pero... Pero si cada vez que quiero agua tengo que ir al, al quinto pino Pues sería un poco rollo, ¿sabes? Un poco de agua Por aquí Un poco de agua por allá Y además, mira Nos va a servir También Y dirás, ¿por qué no vas a la cueva a buscar piedra? Y luego ya vas a por el agua Acabo de ver más hierro, ¿eh? Acabo de ver más hierro Estaba aquí arriba, creo Aquí arriba, me parece Me ha parecido verlo Vale Ahí está el agua Vamos, vamos, que ya queda menos Ahora la voy a coger de allí ¿Por qué? Porque quiero, porque... ¡Eh! Un mini Frankie Vale, vale, vale, vale Hay que tratar de pillar a Frankie, eh Antes de que nos lo quiten Por favor Una tortuguita era tortuguitas Mira qué monas, qué felices que son. Vale, ahí está. Pam pam, vamos a cortar el agua aquí para que no no se gaste, <ríe> para que no se gaste el agua. Y ahora ya por fin tenemos agua ahí finita. Uy, pensaba que era un creeper. Pensaba que era un creeper y son la, las hojas estas. Vale, pues estas hojas, ¿vale? Según mi... De este... Mi... ¿Cómo se llama? Mi croquis... Eso va alrededor de la, de la... casa, ¿vale? Por alrededor... Vale, perfecto Tenemos agua infinita Ahí está Vale, vamos a por... La piedra Uy, uy, uy, uy, uy Me la estoy jugando demasiado, eh Ya sé que me la estoy jugando demasiado Vale hay que tener cuidado, eh. Cuidadito, cuidadito. No sé cuántos bloques faltaban, eh. 4 o 5, no mucho más. Pero voy a pillar un poco más. Porque necesito 3 para el tema del horno. Así que con 10 yo creo que es suficiente. Vale, entonces. Voy a poner otra antorcha aquí. Por si en un futuro. Que en un futuro exploraremos esta cueva. Pero así ya tenemos esto antorcheado, ¿sabes? Ahí está. Perfecto. Y así es más fácil que no se generen tantos... Tantos mobs. Vale. Antorcha. Ahí. Vamos a ir antorcheando esta cueva. Aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahí. Ahí. No, espérate. No, ahí no quiero ponerlo. Ahí. Vale, ya sé que ahí hay más hierro. Aquí. Y yo creo que con esto ya estaría bien antorcheado, ¿eh? No sé vosotros qué pensáis, pero yo con esto... Yo ya me conformaría, ¿vale? Entonces, vamos a volver. Y aunque ya tengamos escudo y todo eso, nos falta la armadura. Y es lo más complicado. Que ya tenemos para hacer la armadura, pero... Necesitaríamos más ¿Sabes? Necesitaríamos mucho más Bastante Así que vamos para casa Vamos a terminar de colocar los bloques que quedan Y voy a hacer el horno ese Que cocina los materiales Un, dos, tres ¿Vale? Eran tres bloques, no cuatro Vale, entonces Pam, pam, pam Pam eh, Son Cinco ¿Vale? Luego es un horno Que voy a pillar este ¿Vale? Y luego es eh... Espérate, estoy pensando Por cierto, la mesa de crafteo Va aquí ¿Vale? Porque aquí voy a poner Ahumador, mesa, horno eh, O sea, horno normal Este O, o el otro, no sé yo creo, no sé cuál poner ya No sé, ya me estoy liando Vale, con esto es suficiente Ya está, ya está, ya está, no quemes más, no quemes más Y ahora con esto Vale, vale, vale, perfecto Perfecto, ahora se quemarán Esos tres Espérate, te voy a ir guardando la comida ¿eh? Voy a ir guardando las cosas Que serían Esto va Aquí, vale Pua, Hay comida que tengo esto aquí. Mejor, mejor, mejor. Mejor tener comida. Porque si no. Porque si no, flipas, ¿sabes? Para pa volverla a tener. Esto aquí. Y esto, como me ha sobrado, lo pongo ahí. No, espérate. Estos tres los voy a aprovechar para poder hacer un pico, ¿eh? Porque no tengo. Así que voy a hacer el pico. El pico, el pico, el pico. Pam. Pam. Pam. Pam. Perfecto. Y ahora el pico de madera Lo pongo aquí, esto aquí Esto aquí eh, Ah, el hacha Me falta el hacha también Me falta hacer un hacha mm, Pues de momento me tengo que aguantar va Pues nos tenemos que aguantar eh Por ahora nos aguantamos Entonces Sería Quitamos el horno por favor, quítalo ya se, Está lloviendo ah, perfecto. ah, que no había terminado la casa Perfecto Genial Ay, señor Esto aquí Esto aquí Y ahora ya verás qué rápido consume el, el hierro Vas a flipar Vas a flipar Lo rápido Que cocina El hierro, eh Atención, eh Atención Mira. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, y uno, ¿eh? Solo he puesto uno de carbón. Mira, mira, mira, mira. Perfecto. Perfectísimo. ¿Puedo dormir? No se puedo dormir. Vale, pues voy a ir a por... A por el resto de piedra. Me pensaba que había terminado la casa. Pero no ha sido el caso. Así que... Vamos a ir a por más... Vamos a por más madera. Más, más, más piedra. Más roca. Más roca. No sé cuántos son, ¿eh? No, son 5, 6, 7, 9, yo que sé ya Lo que sí sé es que... Vale, a ver el hierro Vale, allá hay hierro, ¿eh? No sé si pillar el hierro ya, ¿eh? Mm. Es que, claro, como se haga de noche Ya la hemos liado ¿Sabes? A ver, espérate El hierro Antes había... Yo he visto hierro por aquí o eso o me ha parecido ver hierro Vale, voy a tratar de picar aquel, ¿eh? Mm, ¿Cómo? Pues... Mira, con el agua Ahí Ahí está ¿Vale? No ¿Vale? ¿Vale? Ahí está Quita el agua, quita el agua Vale, perfecto Uy, qué susto me ha dado, vale, espera. Pensaba que había un, un bicho o algo Vale No he contado el día, espérate Tres Este es el cuarto, ¿eh? Este es el cuarto día Supuestamente Perfecto, solo había uno Me la he jugado solo por un hierro Ah, no, mira, mira, mira, aquí hay más Aquí hay más, aquí hay más otro, perfecto, vamos de uno en uno Vale, por lo menos por, por lo menos he pillado dos Vale, voy a pillar un poco más de roca Eso cuánto llevo de episodio Pero... Pedazo de episodio Este es el cuarto día, eh Creo que Se me había olvidado Contarlo En caso de que lo haya contado mal me lo ponéis en los, en los comentarios, ¿eh? Me decís cuántos días llevo. Por favor. Sería de gran ayuda. Vuestra ayuda. Vale, mira, Diorita. Diorita, Diorita. Perfecto, perfecto. Perfecto. Porque con esto... ...puedo hacer... ...lo que estaba pensado. Um, la base de abajo. Y dirás, ¿cómo lo vas a hacer? Tranquilidad. Con Diorita... Pulida, vamos a poner diorita pulida. ¿Vale? Voy a pillar todo el hierro posible para ir preparándonos la armadura y ya estar por fin eh, eh, protegidos, ¿sabes? Y ya poder luchar en condiciones sin morir, ¿vale? Porque si morimos, ya sabéis que perdemos todo lo que tenemos y eso, muchas gracias, no nos haría, la verdad. Las cosas como son, ¿eh? Las cosas como son. Y dirás, ¿ya es de noche? Pues probablemente. Probablemente ya sea de noche. A ver. Yo creo que con que pille... Un stack y medio de Diorita. Es más que suficiente. ¿eh? O sea, voy a pillar 32. Más o menos. Perfecto. Se fue ha... la antorcha a tomar el viento. O eso hasta que se acabe el pico. Hasta que se acabe el pico, ¿eh? Va a ser hasta que se acabe el pico. Vale, este va a ser el quinto día. Si no he contado mal, chicos... Este sería el quinto día. Corregidme si me equivoco en los comentarios. Pero este... Este día siguiente... Sería el quinto. Vale, ya, ya se ha hecho de noche. Vamos con la espada, por favor. No queremos morir. A ver, podríamos luchar en realidad, pero... No me la quiero jugar mucho, ¿sabes? Uff Uy, uy, uy, uy, uy Uy, uy, uy, lo cae ahí Uy, lo que hay allí Uy, lo que hay allí ahí Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, que no sobrevivo Que no sobrevivo, que no sobrevivo Quita oveja, quita oveja Quita oveja Quita oveja Uff, uff Oh oh oh, ¡Oh, oh, oh, Por favor, duerme, duerme, duerme. Hazme el favor. Hazme el favor de dormir. Por favor, duerme. Por favor, duerme. Hay un creeper en la puerta. ¿eh? Hay, hay un creeper en la puerta. Me está esperando. Está esperando a que salga. No puedo dormir en ninguna parte de la casa. Genial No puedo dormir en ningún lado no puedo, no puedo No se puede dormir, eh Es imposible, eh Y aunque tú pongas la cama Ah uh, Por si acaso, vale, vale, vale, vale Uff Vale, la cama de momento se va a quedar ahí, eh por ahora se va a quedar ahí. Pam, pam, pam. Vale, perfecto. Eh, la diorita. Diorita pulida. Diorita pulida. Y con ese material vamos a hacer lo que sería la, la, la parte de abajo, ¿vale? Entonces. Pam, pam, pam, pam, pam. ¿Vale? Eh, comida. Necesitamos esto Porque estamos muertos de hambre vale. Hay que tener cuidado, eh ¡No! ¡No! ¡No! ¡Lo cae ahí, chaval! Uf. No, no me lo creo No me lo creo ¡Uf! ¡Uf! Medio corazón, medio corazón, medio corazón Medio corazón No, no, no, no, no, no, no Uy, uy, uy, uy, uy Espera, espera, espera, espera, espera Deja, déjala, déjala Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay dios mío de la que me he salvado. Ay dios mío de la que me he salvado. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Yo me he salvado, me he salvado y no sé cómo. Toto toro toto, Me he salvado y no sé cómo. Totoro toto. Totoro Vale, entonces aquí Sería Todo esto Y ahorita ¿Vale? Todo esto Y ahorita Uff No sé cómo me salvo Medio corazón, eh Casi me he quedado a medio corazón Pero hemos sobrevivido ¡Qué profesionales que somos ya! ¡Espectacular! Vale, y aquí abajo, en vez de rellenarlo Yo lo dejaría hueco Y aquí eh, Pondría algo ¿El qué? Pues no, tengo ni idea Pondríamos, Podríamos poner a los animales ¿No? ¿Qué se os ocurre poner aquí dentro? ¡Ah! Ya sé qué poner Vamos a poner la biblioteca Podemos poner aquí la, a la, um, los, la, libra, la de, este de encantamientos. Aquí abajo. Y la mesa de pociones. Podría estar. Podría estar interesante eso, ¿eh? Ponerlo ahí abajo. Déjame poner aquí otra antorcha. Vale, espérate, ¿cuánto hierro tengo? Este, pues, uno, dos, pam, pam Tijeras, porque con esto voy a pillar las hojas de los árboles ¿Dónde hay árboles? Pues no, tengo ni idea No me digas que... Perfecto, perfecto Hola, pollito Dame la experiencia Dame la experiencia y la comida. Día 5, ¿eh? Perdón, lo iba a apuntar, pero no. Es hasta que termine el día. Este es el día 5. Corregidme si me equivoco. En teoría, este es el día 5. Vale, vamos a pillar todas las hojas. Todas, todas, todas las hojas. Todas las hojas que podamos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Por favor. Por favor. Esto, esto... Ah, amigo mío, amigo mío Y ¿para qué quiero esto? Para ponerlo alrededor de la casa Puede quedar bonito Puede quedar chuli Madre mía, si tiene todavía más madera Pedazo árbol Pedazo árbol, chaval Increíble Vale, espérate Me gusta porque estoy recogiendo varias manzanas Y esto para manzanas doradas nos va a venir súper bien, ¿eh? Nos va a venir de perlas. Eh, ¿Podría hacer una espada de hierro? Sí, pero yo primero me haría la armadura de hierro, ¿sabes? No, Porque para eso yo prefiero tener mucho hierro, ¿sabes? Para poder empezar a hacer la, la, las herramientas de hierro. Yo, yo me entiendo, ¿vale? Yo me entiendo. Entonces, aquí... Van. Las hojas. Pam, pam, pam, pam. Eh, falta aquí un bloque. Mis cálculos han fallado. Pero bueno, falta aquí un bloque, ¿vale? Pam, pam, pam, pam. Falta un bloque de madera, ¿eh? Pam, pam, pam. Pam. Una fila de madera, perdón. Pam, pam. Vale, por aquí. Por aquí. Pam, pam, pam. Pam, pam. Por alrededor, ¿eh? Por alrededor de la casa Es decir Que Por aquí Por aquí Por aquí Esto aquí también Esto aquí también Bueno que lo he clavado Lo he clavado No me digas que me llega Perfecto Perfectísimo Y hasta Mira, mira, mira Y entonces se ponen unas macetitas no y puede quedar bastante bastante bonito luego aquí ponemos esto vale ahí ahí puede quedar bien y ponemos aquí enredaderas para que vaya cayendo y que esté como integrado entonces ah mira aquí tengo más pam pam ups me he caído a ver cómo queda bueno, oye, ni tan mal, eh Ni tan mal, tú Vale, pues yo creo que lo voy a ir dejando por aquí Hemos hecho un montón de avances Espero que te haya gustado Si es así, le das un like Suscríbete para más contenido como este Y déjame en los comentarios ¿Qué te ha parecido este capitulazo? Hemos sobrevivido 5 días Creo Déjamelo en los comentarios A ver cuántos días hemos sobrevivido Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Chao